...entonces estaba yo... ...pensando... ...pensando... pensando. ...exactamente... I ...tenemos traducción no, simultánea... <risa> ...no sé cómo traducir esto... ...pero era como... ...estaba pensando yo qué cojones hace la gente allí al fondo... ...y entonces pensando en eso... ...que no sé cómo traducirlo así de pronto... <risa> <risa> ...igual sí, algo así, ¿no? ...entonces la pregunta... ...la pregunta es... Eh, ¿Me podéis decir si están bien los objetivos motores y los objetivos ¿Sí? de consecución? ¿Sí? Pues entonces patalos, es que no estáis sentados en no el no no no sitio. Para dónde ¿Dónde para es que no estáis sentados en el sitio. ¿Dónde va? Ahí está el los sitios. Ahí, ahí. Pero que la quitas como ver. Celia, tú sí lo ves desde ahí. Y Mario, ¿lo veis desde ahí? De verdad que soy capaz de leerlo. Alex, pues, ah, yo se te iba a decir que Alex, Kevin, leendo, si lo veis desde ahí. lo Rosalía, ¿lo lees tú bien desde ahí? ¿Los objetivos? Supone el que lo pedido cuando comienza el juego, será evitar que me... ¿De la que estás Pero que no hay que, que, no que forzar tanto la situación, ¿no? Que se ve mejor de cerca, ¿no? Sí, sí. Eh, la cuestión es... Ahora me brilla, Mira. y ahora me brilla y antes no. La cuestión es... Eh, hemos explicado eh, cosas sobre los pósters en las tres clases teóricas. Ahora estamos dando conocimiento de resultados de cómo estáis haciendo los, los pósters del juego motor tradicional. Pero si os ponéis allí y digo, es que los objetivos están mal, el de allí, que sabrá lo que pone? Si estáis allí, que no veis nada, pues acercaros y lo veis Si es que es así de sencillo, entonces así es más fácil verlo. Los colores, pues tal y como está esto, parece que los colores están bien puestos. Eh, lo digo porque... y la letra igual, es una letra normal. Hay gente que por ser original, le pone un fondo de colores raros... ...le cambia la letra y la pone cursiva y eso para que se lea mal... ...y lo que queremos es que se lea fácil y sencillo... ...entonces... ...los colores que hay en los cuadraditos que hay en el 30x30... ...están bien para que eso se vea... ...aquí, tiempo por ejemplo, está bien... La eh, ...y las justificaciones estas... ...pues tenéis que haber explicado un poco más... ...aunque aquí está claro... ...no, tirones agresivos, no zancadillas... ...parece que, es que puede haber tirones sí, agresivos... Vida. ...y zancadillas... ...y aquí habéis puesto lo mismo... Cuando lo que tenéis que decir es el por qué ocurre ese gasto energético alto. El icono ya lo pone. Decir el por qué. Decir el por qué. Eh, objetivo meta, mantener posición lejos de zona central, mejorar firmeza. Mejorar la, mejora, mejora la firmeza corporal. Objetivo meta es mejora de la firmeza corporal. O sea, si uno mejora, y no sé cómo lo haré incremento de la astucia e inteligencia y crear una estrategia para dificultar a los demás jugadores. Eso son un o sea, ¿cómo vais a, a determinar quién ha ganado? A a quién ha ganado? Entrenar la fuerza corporal tal y cual... Sí, hay... Esto. Los objetivos tenéis que retocarlos, ¿vale? Y no he visto que haya objetivos de consecución. O sea que de pronto o se gana o se pierde. O, o no o se, o se, se, muere, se gana o se... pero no se hace nada, ¿no? Eh, o se pierde o, o, o se pierde. <risa> y los dibujos parece que no están como muy, muy bien. De todas formas digo que alguien hizo ya el bordón. O sea que este se nos ha colado este bordón también. Pero vaya. Círculo de veneno, bordón. Pero bueno, vamos no, a empezar. a Tiene que... ¿Eh? ¿Qué hay que decir, Miguel. Eh, Me ha gustado, mira, ahí atento. Sí, sí, el, el cono está bien, el... El, el de abajo, el, el de abajo, ey. Tú dices lo de esto? lo del lenguaje short. No, no, de, deb debemos entender que es un juego muy físico y que no debemos cabrearnos con los compañeros. Cabrearnos, no debemos ah, cabrearnos, vale. Está bien. Pues ya está, venga. Vamos a ver si suelto y sale todo bien. Venga, rápido que son mucho música. a el juego de hacer un círculo, y ya que se trata de hacer un círculo, sí. mirando hacia el interior. Y entonces tenemos que estar agarrados de las manos. En el interior va a haber una zona venenosa delimitada por el cono en la que tenemos que intentar no pisarla ni rebasarla. O sea, tenemos que intentar tirar de los compañeros para hacer que uno solo pase la zona. Y ese será el que pierde. Pues empezar. Decid cómo lo hacéis, cómo lo distribuís. ¿Qué os pasa? Que estáis tocando tú también, Rosalía, así de este que que me tiren no puedo. Carlos? Desde luego, desde luego. Todavía no mando adelante. Desde luego, ¿eh? No, no, pero que no pasa nada. ¿sí? Es que como el otro día te vi, esto desde luego es peligroso para ti. Ya, ya, pero es que... No, no, pero si por más te pero que no lo hagas, no hace falta que lo hagan. Los vas a entretener, No, no, pero si no. te la que no, no, no, no, tiene. falta que lo no, ha quedado su campeón de Europa de, Europa. ¿Y Eso de... de irse de marcha. Andrea, ya viene. La primera parte más activa. ¿Algún comedia, comentario de la fase segunda del juego? la peña se